Hola amigos nicotecnianos, bueno, hoy vamos a ver algunas herramientas complementarias como para que puedan manejar otras cositas más y cada vez sus dibujos agarren como mayor fuerza. Estuvimos viendo herramientas esenciales, básicas y lo que vamos a estar viendo ahora son eh, otras que les, les da como bastante fuerza a sus proyectos, le dar bastante fuerza. Así que espero que les guste y después de ver esta, esta herramienta que les voy a mostrar. Vamos a completar o terminar el Spider-Man que estaba haciendo antes. Que espero que lo hayan hecho ustedes. No me esperen a mí. Y esto lo digo siempre. O sea, no. En lo posible nunca esperen al profesor. En general. ¿sí? Háganlo ustedes. Inténtenlo. Aunque se equivocan, no importa. Por lo menos saben una forma de no hacer las cosas. Y está buenísimo. Así que bueno, ahora sí. Acá tengo el Crit al programa. Me quedó abierto como la última vez que lo trabajé. Así que simplemente hago archivo, nuevo. Y acá voy a crear nuestro típico archivo de A4, A300ppi, la hoja en sentido vertical, y le doy acá a crear. Listo, acá nos aparece la hoja, y bueno, a ver, vamos, para que voy a dejar este pincel por las dudas seleccionado, cosa que me pase alguna cosa. Y listo, mira, las, la herramienta que vamos a ver ahora es una herramienta que te permite pintar sin que pierdas el color original eh, de, de tu color base, Sí, sé que suena un poco raro duro difícil esto que digo pero haciéndolo nos vamos a dar cuenta mira tengo la capa 1 típico el background o molesto de siempre no pasa nada vamos a agarrar ahora el círculo este que es la herramienta de selección circular voy a trazar un círculo no importa que no sea eh, proporcional ahí lo tengo y voy con la herramienta bote de pintura o relleno la voy a pintar con qué color cualquier color no sé digamos que un rojito así más o menos ahí se pintó, listo y como siempre, una vez que hice una selección voy a seleccionar, deseleccionar esto es siempre, automático acordatelo, muy bien mira lo que voy a hacer, clic derecho en lo que es capa 1 que para, primero le pongo nombre, doble clic le pongo eh, forma circular, esto es como para cuando yo te diga que la forma de la forma circular, sepas que me refiero a esta capa por ejemplo forma circular, ahora sí. clic derecho en esta capa y le digo agrupar. Tengo estas eh, dos formas. Yo le voy a decir esta. Agrupar rápidamente. Toco acá. Y mira lo que me hizo. Me generó como una capa nueva. ¿Sí? Pero mira, me voy a acercar y te voy a mostrar lo que está pasando acá. Fíjate. Tengo esta capa, que es una capa de pintura. Fíjate que el icono como es. Y esta otra, esta otra capa que está acá es una capa como de carpeta o carpa de contenido. Tiene como una carpetita. La capa 2. Esta capa en realidad lo que está haciendo es agrupar muchas capas Así que voy a hacer doble clic Acá le digo eh, carpetita O mejor le pongo grupo Grupo. Ahí está esta, esta capa que se llama grupo En realidad lo que está haciendo es Contiene muchas capas juntas Y de hecho las puedo colapsar con este botón Toco acá, se colapsa y las oculta Toco acá y me muestra todo el contenido que hay entonces ¿qué puedo hacer con esto Mirá, puedo crear por ejemplo una capa nueva por ejemplo creo una capa de pintura creo una capa de pintura y ahí se creó ¿sí? entonces se creó adentro de, justo de este grupo o de este, este contenido y acá podría de vuelta digamos que agarro este cuadrado hago una selección cuadrada agarro el, el balde de pintura este, le pongo un verde para que se distinga ahí, pinto acá adentro ahí se pintó deselecciono esto siempre y fíjate fíjate lo que está pasando acá mira eh, lo que es grupo me está mostrando el círculo y el cuadrado verde sin embargo acá dentro tengo individualmente el cuadrado verde y el círculo ahí rojito Acá le pongo cuadrado cuadrado ahí está listo eh, entonces esto si ya te diste cuenta lo que hace es contiene el contenido que de hecho, fíjate, contiene el contenido qué cosa tonta estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es así, contiene el contenido <ríe> Y subir para arriba y bajar para abajo, ya entendiste Bueno, acá, acá puedo meter todo tipo de capas Por ejemplo, una capa vectorial Meto una capa vectorial y fíjate, están conviviendo acá Muchos tipos de capas distintos Voy a crear una capa vectorial con esta herramienta también Cualquier forma, ahí está Ahí se creó, con verde Qué lástima que con verde, bueno De paso lo hacemos Está muy grueso y encima es verde. Lo tengo que cambiar. ¿Te acordás cómo era? Sí, te acordás. Flecha blanca acá arriba. Agarro el objeto que quiero cambiar. Le digo que trazado no quiero que tenga. Pero relleno. Relleno que sí que tenga. ¿Y qué color? Y color, color. Color, color, color. Un color así, mira Ahí. Más oscuro, así. Listo. Eh, ya está. Bien, entonces empiezan a convivir ahí. Fíjate. La capa grupo me muestra todas las cosas que hay. Sin embargo, estas está como por... Separado. A este le voy a poner forma loca Forma loca Ahí está, buenísimo Y listo Entonces, esto contiene todo Ahora, ¿para qué nos sirve este grupo? Bueno, en realidad para que sea más cómodo el espacio de trabajo Fíjate, vos podés hacer eh, carpetitas y agrupar las cosas Por ejemplo, que, el dibujo, que en, en un dibujo haces una cabeza Y todo lo que es el contenido de la cabeza Por ejemplo, el pelo, los ojos, eh, la boca Todo eso está dentro de una carpeta que el brazo derecho está dentro de una carpeta. Que el cuerpo está dentro de una carpeta. Que el fondo está dentro de una carpeta o un grupo. Para eso sirve. Para agrupar las cosas. Y que siempre todo esté. ¿Ves? De hecho lo puedo sacar. O hasta mirá. Puedo. El, todo el contenido. Agarro la herramienta. Acá. Esta herramienta de mover. Y puedo mover. Todo el contenido junto. ¿Sí? En vez de mover capa por capa. Muevo todo el contenido del grupo. Y esto está bárbaro. Porque. Si no. Fíjate. Tengo que. Abrir acá, agarro esto, lo muevo, esto lo muevo. En cambio de acá, ya muevo todo. Tiene, tiene buenas ventajas. Pero lo más importante de esto es lo siguiente, y por esto te lo muestro. Es para dibujar. ¿En qué me beneficia esto para dibujar? Bueno, mira. Yo te había dicho que tenemos la opción acá de bloquear píxeles para poder pintar. Pero mira lo que pasa. Cuando... Eh, o oh, primero te muestro esto así, vamos con el otro concepto después. Este icono que está acá es para... Bloquear, los, bloquear el canal alfa, se le llama así, no importa el nombre, es horrible. Pero cuando vos tocas este icono que está acá, mira lo que pasa. Esta forma, que en el caso de la forma loca esta, lo que va a pasar es que esta forma se va a ver solamente donde existen formas o dibujos abajo. Entonces toco acá, clic, mira mirá, tátán. ahora esta forma se ve solamente en... Eh, se, se ve dentro de las cosas que están por acá abajo entonces como justo está la forma circular este pedacito ahí esta forma se llega a ver si yo esta forma la muevo y la intento poner en otro lado solamente se deja ver donde hay píxeles por debajo mira la muestro la pongo por acá y fíjate que pisa el cuadrado porque bueno primero porque está arriba del, de la de la capa cuadrado y segundo porque eh, le estoy diciendo que se vea donde hay Dibujo píxeles o formas por debajo de ella ¿sí? Si yo la muevo para acá arriba Allá no hay nada, no se ve Ahora cuando yo saco este iconito Sigue existiendo ¿sí? Lo mismo con esta, me la toco acá Y ahora la forma cuadrado Solamente se ve en la que está por debajo de ella Que es forma circular ¿sí? Entonces acá forma loca, lo mismo, puedo decirlo lo mismo Y ahí está, todo se va a ver Dentro de lo que es forma circular Bien, entonces es una herramienta bastante interesante y bastante poderosa. Mira lo que voy a hacer ahora. Esto lo voy a dejar momentáneamente así. Elimino con esto el cesto de basura. Elimino estas formas. Y me quedo con forma circular. Voy a intentar... Mira, voy a esto ponerlo por acá. Ahí está. Voy a crear una capa de pintura nueva. Si haces clic en el más, te crea por defecto una capa de pintura. ¿sí? Entonces hago clic ahí. Y si no te das cuenta, por el icono que tiene. Y mira lo que voy a hacer ahora. Yo te decía... Que en la clase anterior que nosotros nos paramos, por ejemplo, en la forma circular, bloqueamos los píxeles transparentes para que no se pinte por fuera, sino que pinte solo dentro del círculo. Y digamos que agarro el pincel, me pongo un color así como violeta, digamos, ponele la opacidad y más o menos la manejo, genial. Y ahora eh, pinto, ¿sí? Pinto y fíjate que pinto dentro del de círculo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo bueno es que pinto adentro del círculo Lo malo es que esta forma originalmente Es como un color naranja Y ahora estoy pintando violeta Adentro del naranja Es decir que pierdo la información del naranja Ya no es más naranja, es naranja y violeta Entonces está bueno Pero mira esto otro Voy Vuelvo para atrás con estos, estas flechitas Me paro en esta que está acá Le voy a cambiar el nombre Le voy a poner este, sombras Le voy a poner no es el grupo de música, sino que, bueno, no lo conocen en el grupo de música, sino que no importa sombras, vamos a pintar sombras, ¿qué vamos a hacer? vamos a tocar este botón que está acá, que es eh, que nos habilite el canal que nos, nos deje trabajar con lo que es alfa, no importa, no importa, no importa el nombre, lo que importa es lo que hace, como digo siempre Actívalo. y mira lo que vamos a hacer mira, voy a pintar exactamente como antes o sea, estoy pintando como estaba haciendo antes pero en una capa independiente entonces si yo saco el ojo a esta capa mira lo que pasa sigo conservando la capa original con su color original antes no, antes la perdía y la verdad que era un bajón porque si yo quería cambiar de color poner que me arrepentí y dije no, no, no en vez de que sea así que sea otra cosa bueno, se puede hacer y eso está bárbaro mira, vamos a hacer esto voy a, voy a borrar esto y mira lo que voy a hacer esto te va a gustar y te va a servir un montón mira digamos que solamente en lo que es sombras voy a pintar con negro y con blanco sí. ya que voy a en, voy a hacer dos capas mira sombras y voy a hacer otra que llame luces vos hacelo también en tu comp mira y a las dos les activas este icono sí. a la última no no tiene que estar activo y de hecho esto no hace falta no sé por qué me quedo ahí bien sombras sombras obviamente con oscuridad la opacidad más o menos por ahí un pincel que más o menos te quede bien y ponele que pinto Voy a intentar hacer como una especie de esfera, como habíamos hecho la esfera del dragón, fíjate. Pinto ahí, pinto ahí, genial. Y lo que es luces, al contrario, ahora agarro las luces, vengo a los blancos, y pinto acá, Uop, las luces. ¿Sí? Fíjate, o sea, en dos capas independientes... Le estoy dando la sensación a esta forma circular, entonces te estás ayudando un montón, como yo te decía hace unas clases atrás. El tema de las iluminaciones, las luces, las sombras está bárbaro, y no solamente eso. Mira lo que puedo hacer: puedo agarrar, por ejemplo, digamos, luces, y acá en opacidad, que es cuán transparente o cuán relleno va a ser el contenido de esta capa. Fíjate, está al 100%. Mira qué pasa si lo bajo: Uop, se empieza a dejar ver un poco más transparente más transparente y voy jugando con esta sensación de luz. Lo mismo con las sombras, toco sombras acá y la opacidad la puedo bajar. La puedo bajar y fíjate cómo va cambiando ya en la imagen. Uop, ahí subí, bueno, acá tengo el 100% sombras y 100% luces, ¿bien? Mira lo que voy a hacer ahora. Digamos que quiero hacer una esfera de dragón como habíamos hecho antes. Toco la capa forma circular y digo, bueno... Está buenísimo esto, pero quiero que sea un color naranja. Bueno, ¿cómo haría yo para poner un color naranja? Tengo dos alternativas. La típica, la común, que es agarrar el balde este. Elegir un naranja. Y pintar. Como acabo de hacer. O, voy para atrás. Esta otra alternativa. Que esto es nuevo. Voy a filtro. Ajustar. Voy a ir a... Mmm, balance de color. Este me puede llegar a servir. Balance de color. No, vamos a buscar otro más sencillo. Ajustar. A ver... A ver este. Curvas de ajuste de canal cruzado. A ver, esto no. Nada que ver. No me gusta. A ver otra. Ajustar. Vamos a ver alguno interesante. Este, mira. Este quería yo. Ajuste de HSB. ¿Qué será esto, no? Vamos a verlo. Mira esto. Esto lo que me, lo que me permite es cambiar... La tonalidad, la saturación y la claridad de qué? De la capa, en este caso, forma circular. Mira lo que hago con este nivelador o controlador. Lo deslizo para un lado. Y mira cómo va cambiando el color. Es decir, mira, acá te muestra. Acá va cambiando punto por punto eh, la tonalidad. O sea, el tipo de color. Para que le escribo 0, así viene al inicio. Y me muestra el original. ¿Qué quiero mostrarte con esto? Que este es el color base. El color base es una especie de rojizo y este nivelador de tono lo que me permite es que este tono rojizo vaya cambiando, sí, va cambiando el pigmento o el tono o el color. No es que, no es que lo pinta, sino que el color original lo va transformando, lo va pasando por las diferentes gamas de colores y está bueno por si decís bueno quiero hacer otro tipo de cosas. Se me ocurre mira, se me ocurre hacer una especie de planeta Tierra, ¿qué te parece? Pone L, qué sé yo, no sé, ahí lo voy a dejar ahí. Esto otro es anecdótico, no te lo voy a decir, pero sí puedes jugar. Saturación es la cantidad de pureza del color. Fíjate, más fuerte, más, más bien bien encendido, puro color. O la ausencia de color, o sea, blanco y negro. ¿Sí? Y claridad es, por ejemplo, más claro o más oscuro. Si querés volver a la normalidad, toca sacar, reiniciar, clic, y vuelve todo como estaba antes. Yo, mira lo que voy a hacer, voy a sacarle toda la saturación y me quedó blanco y negro, toco aceptar fíjate, perdí el color Puah, ¡Oh, ¡qué bajón! y ahora bueno, ahora agarro el balde de pintura y lo relleno por ejemplo así o no mira vuelvo para atrás, o no, mira esta otra cosa, voy a filtro, ajustar acá está, ajuste de HSB ¡tuc! Y acá con este, o sea, HSD en realidad es en inglés, cómo se le dice a esto, tono, saturación y claridad. ¿eh? Mirá lo que le puedo decir, que me coloreé esto. Fíjate, le doy, le doy saturación, puedo cambiar el tono, o sea, puedo ir para un lado o para el otro. Bastante impresionante, ¿no? ¿Sí? Le saco colorear, queda blanco y negro. Le pongo colorear, me lo colorea. Está bien, si te parece más canchero, más tranquilo usar el balde de pintura, buenísimo. Pero mira, ten en cuenta algo. Yo podría, por ejemplo, mira, déjame que traigo alguna imagen rápidamente. Por ejemplo, esta, como una capa nueva, ahí está. La voy a llevar por fuera de este grupo. Mira, esta capa me quedó dentro del grupo. Yo lo quiero sacar por fuera. Así que la arrastro, la arrastro, la arrastro bien por fuera. Ahí, esa línea azul me indica dónde. Ahí la suelto y ahí me quedó. Y ahora con mi herramienta de transformar, la voy a transformar con el shift apretado para que sea proporcional La pongo más o menos ahí, ENTER Y fíjate por qué te quiero mostrar esto Porque esta misma herramienta, por ejemplo, filtro, ajustar, ajuste de HSB Fíjate lo que puedo hacer, si cambio el tono, me cambia el tono de todos los colores Entonces como que estoy repintando las cosas esto es muy útil al momento de pintar. ¿Pintaste alguna imagen y querés probar otros colores? Bueno, puedes probar con esto. Sin tener que estar pintando todo el tiempo. O lo mismo, podemos sacarle la saturación. Le puedo sacar toda la saturación. Ahí está. O sea, el color. Y podría yo pintar arriba de esto. Que de hecho, mira, lo voy a hacer. Aceptar acá. Listo. Este grupo, le voy a sacar el ojito si no molesta. Clic derecho acá. Le voy a decir agrupar. Agrupar rápidamente. Así me genera este, esta carpetita. Voy a crear una capa vacía acá arriba de esto voy a activar este segundo icono de acá y voy a tratar de pintar ahora eh, este Wolverine que está acá abajo con pincel este pincel es bastante grande vamos a achicarlo un poco ahí, opacidad, menos, más opaco ahí está, ahí, ahí está bueno y con qué colores es, amarillo ahí, amarillo, ahí está fíjate, Mira cómo lo estoy pintando ¿Sí? Lo ideal de esta imagen es que, bueno, que esté recortada Que no esté lo otro Para que yo no me esté pasando como me voy a pasar ahora Pero no importa, lo que quiero decirte Es que yo eh, Traje una imagen La puse en blanco y negro Y la puedo de acá repintar ¿sí? Voy a darle más opacidad Y es una opción Podría pintarla con Otras herramientas, tal vez, no lo sé Ay, yo me cuelgo pintando mal Bueno, en fin a lo que me quiero referir es que esa opción de sacarle el color o cambiarle los colores, mira voy a hacer lo mismo otra vez a ver con qué me encuentro filtro ajustar, ajuste de hsb, colorear en este caso me lo pinta de un solo color ¿Sí? monocromático, ¿sí? porque perdió el color original y me empezó a pintar mira te muestro, para que le saco todo esto por acá me empezó a pintar, bueno, con ese color, ¿sí? Quedó todo rojo ahí, medio raro. <risa> o sea, te lo colorea de un color, no es que te lo pone el color original. Ojo con eso. Pero esto nos puede servir en otro momento para cuando traigamos nuestros dibujos y ahí pintemos, ¿sí? Pero es una herramienta que existe y está bueno. Bueno, en fin, este grupo, este grupo de, de estos dibujos lo voy a eliminar acá con el icono de eh, cesto de basura, listo. Y este que está acá nos quedó ahí. Entonces bueno, fíjate que nosotros Lo que te decía que es lo importante Tenemos en una capa las sombras, en otra las luces Y en otra la forma Entonces es una forma muy práctica Y muy segura De poder trabajar con sombras, iluminaciones Diferentes colores y siempre eh, Cuidar o resguardar La forma original y su color Por sobre todo, así que espectacular Voy a eh, Cerrar esto, no lo voy a guardar En este caso, y voy a traer El Spidey de la clase anterior muy bien, con lo que te mostré Yo imagino que sabes lo que voy a hacer ¿No? O sea calculo que ya te quedó Un poco claro, voy a trabajar Grupos, voy a trabajar esta opción De esa transparencia y voy a pintar Lo que me queda, esta clase O lo que te voy a mostrar ahora, lo que queda de esta clase Es completar este dibujo, que ya te digo Espero que lo hayas hecho vos y, y bueno, y eso Y ya con esto como que entrenamos bien El ojo, la mano, las herramientas Y el programa, así que muy bien acá tenemos cabeza borde negro y ojo blanco así que agarro, hago clic en cabeza hago, eh, mantengo la tecla control y hago clic en borde negro para elegir esta capa también hago clic en esta capa de ojo blanco acá también y elijo todas las capas fíjate si yo hago clic en una capa se me va toda la selección de capas ¿sí? si hago clic en esta capa mantengo control y hago clic acá tengo dos capas seleccionadas Hago clic con control también acá en esta capa. Tengo tres capas seleccionadas. ¿Por qué hago esto? Porque una vez que tengo estas tres capas seleccionadas. Con clic derecho. ¿Qué le digo? Que me agrupe rápidamente todo. Click. ¿Ves? Ya tengo todo en esta en este grupo. Que este grupo le voy a decir. Eh, cabeza de Spidey. Si no se escribe así. No me reten. Pero bueno. Me salió escribirlo así. Acá lo que importa no es cómo lo escribo. Sino el dibujo. <risa> bueno. Acá tenemos la cabeza de Spidey, que fíjate que de hecho esto lo puedo colapsar desde esta flecha y decirle, hey, candado, no me toques la cabeza de Spidey porque se pudre todo. Y buenísimo, porque si intento pintar no puedo, me, re me resguardo de que no se pinte la cabeza, genial. Bueno, me paro acá en esta capa y creo una capa nueva. Ahora, eh, las herramientas que voy a usar... Podés usar la misma que yo o podés usar otras. Yo siempre recomiendo al principio usar las herramientas vectoriales para trazar la forma básica. Porque te permite ajustarla después. Pero si ya estás canchero, estás canchera con decir, bueno, no uso forma vectorial. Directamente uso las selecciones, también se puede. Por ejemplo, yo lo voy a hacer. Voy a crear una capa nueva. Una capa de pintura es esta. Y mira lo que voy a hacer. El bracito me la juego. Acá me la juego, eh. El bracito voy a trabajar con las selecciones directamente. No es capa vectorial, por lo tanto no voy a usar esta curva Bessier, sino que voy a usar esta curva Bessier de selección. Acordate, ¿qué era esto? Mira, hago, una, selección, hago una, una forma y cuando termino es una selección. ¿Ok? Así que mira, deselecciono. Voy a tratar de trazar este bracito que está acá. Clic acá, clic acá. El tema de esto es que si me confundo no lo puedo arreglar, me queda así. Por eso te digo, cuando ya estés más canchero, más canchera ahí, no hay problema. Pinto ahí, ahí, ahí. Si tenés un lápiz óptico, esto tal vez es hasta mucho más fácil porque imagínate que ya te sale pintando. Bueno, eh, te empiezo a hacer un par de truquitos. Fíjate que yo trato de hacer como la curva y como que se me pega. O sea, no me deja hacer la curva hasta donde yo quiero, sino como que se pega a algo, medio extraño, ¿no? Bueno, ahora lo voy a arreglar, te voy a mostrar cómo. Para que termine de hacer esta selección, ahí esto, como va a estar tapado abajo de la cara, no tiene importancia. Así que hago clic acá, giro por ahí más o menos, suelto y ahí se hace la selección. Si ¿sí? acá le voy a poner brazo, y lo que voy a hacer es pintarlo con un color. Eh, agarro este balde de pintura, voy a elegir un gris, un gris ahí neutro más o menos, y pinto y se pintó. Listo. Eh, bueno, ¿viste eso que se pegaba? Mira, lo voy a hacer de vuelta acá a modo de ejemplo. Fíjate. Yo trato de, de hacer clic en algún lado y, como que, como que se pega. ¿Ves? No me deja, no es tan libre eh, la forma de, de, de hacer como clic esto. Como que se me va pegando, eh, tipo, no pegajoso, es, es como sticky, se le dice como en inglés, como que se me pega a ciertos puntos. Es molesto. Nos pasaba algo parecido en el Inkscape. Esto pasa por lo siguiente. A ver si me deja mostrarte. Ver. Esto. En ver. Ajustar. Por eso es que pasan las cosas. Cuando la selección o la curva a también. La pluma. Cuando estás, estás trazando vectores. Y sentís como que no te deja poner el vector donde querés. O la curva donde querés. O la línea donde querés. Porque se te pega hacia otra cosa. Es porque está activo esto. Mira. Ajustar a... Se te están ajustando las cosas a los límites de la imagen, al centro de la imagen. Se están ajustando las cosas. Si vos deshabilitas esto, ya el hecho de trazar esas curvas o esas líneas no se te van a estar pegando. ¿sí? Esto te lo comento por si te pasa eso que decís. Che, pero quiero poner este nudo acá y se me pega hacia otro lado. Bueno, es por eso. Se te está ajustando. Tenedlo en cuenta. Listo, mira, Ahí tengo el brazo. ¿sí? Voy a sacar la cabecita, no me moleste. Voy a sacar acá. El, el, el bracito mientras tanto no me moleste y, y bueno Acá ya tengo como la forma del brazo Podría pintarlo eh, De diferentes formas A ver, déjenme pensar Voy a habilitar acá el bracito La selección la voy a sacar Selección deseleccionar Voy a bajar la opacidad Bajo la opacidad Rock 50 y pico por ciento Para ver lo que hay atrás Que es el spy de este Vamos a crear una Un grupito, una carpetita Clic derecho agrupar agrupar rápidamente y acá tengo mi carpetita que se llama también contenido del brazo brazo, ahí está y ahora en esta voy a crear más capas una capa y esta le voy a poner hombro hombro. muy bien el hombro es rojo así que agarro el cuentagotas o gotero, toco el rojo de acá para tenerlo de referencia O oh, no, mejor todavía, mi rojo Mi rojo de la cara de acá eh, Y acá en la capa hombro Con mi pincel Vamos a empezar a pintar Aumento el tamaño, bajo la opacidad más o menos ahí Activo la transparencia ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué bolonqui! ¿No? Bueno, mirá, acordate Estamos en el grupo activé este iconito de acá me puse el pincel para poder pintar con el rojo que tengo en la cara. Y ahora sí intento pintar ahí el bracito. El brazo llega... A ver, el brazo llega hasta acá. Bueno, voy a hacer una cosa. Mira, voy a... Voy a hacer esto. Mira, primero voy a delimitar el área que quiero pintar. ¿Cómo la voy a delimitar? Con la herramienta de recién. Elijo acá, elijo acá. Elijo acá, elijo acá. Acá, acá. Acá. Ahí. Ahí. Trazo. Esa es mi selección. Genial. Y ahora mirá. Vamos. Eh, brazo. Que está está ahí. Vamos a subir toda la opacidad. Así se ve bien todo. Elijo la capa hombro. Parece un despelote esto. Pero yo creo que ya te diste la idea. Ahora pinto todo el hombro. Obvio que estoy haciendo despelote acá. Mirá mi selección. Es horrible. Mirá cuando, cuando desactivo este icono De que me conserve la... Eh, no me deje usar la transparencia. Desactivo este icono. Mira lo que pasó. Estoy pintando allá el fondo. Mira lo bueno de esto. Lo bueno de esto es que me deja pintar y que se vea solamente donde hay algo abajo. Abajo justo está la forma del brazo. Listo. Ahí está. Ahí quedó el hombro. Voy a deseleccionar esto. Deseleccionar. Bárbaro. Eh, el guantecito, ¿no? Vamos por el guante. Eh, para hacer el guante voy a crear una capa nueva. Voy a poner guante, guante... Hacer igual que yo esto, seguime igual... Así cuando lo vas haciendo lo vas entendiendo también. Bien, y para hacer el guante no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, primero agarro mi herramienta de selección... Que va a ser esta. No veo el guante. Bueno, esta vez para ver el guante... Lo que hago es sacarle el ojito a este, al grupo total. A este le voy a sacar el ojito. Eso sí, ¿eh? Mantenete parado en la capa guante... Porque acá es donde vamos a pintar. Le saco el ojito al grupito de guante, a ver si puedo hacer esto más grande que se vea mejor a ver ahí, ahí está le saco el ojito la capa del, de, del contenido brazo, acá está, le saco el ojito y ahora puedo ver lo que está atrás, buenísimo, necesito ver el guante el guante es acá, clic acá, arrastro, acá, estoy delimitando la selección en este caso no estoy trabajando con formas vectoriales podría hacerlo, pero ya te dije Cualquier herramienta va a estar bien si te sale lo que quieres hacer. Bien, tengo esa selección que fíjate que no está bien. No me importa. Activo acá el ojito. No me importa por qué. No me importa porque activo este, esta opción de que lo que yo pinto se vea en lo que está por debajo. Que lo que está por debajo es hombro y brazo. Hombro está ahí arriba, así que no importa. Brazo está allá abajo, así que sí, que importa. Así que voy a agarrar ahora el pincel. y Necesito un azul. Ah, pará, voy a elegir algún azul como por ejemplo... Yo tenía uno acá arriba, a ver. Acá tengo hay un poco de azul que me quedó. Y si no, vamos a buscar un azul de acá. Este azul me gusta. Listo, me pongo acá y a pintar. Agarro el pincel. Opacidad 48, tamaño, tu tu La opacidad de la capa 100%, está todo perfecto. Ahora sí, a pintar. A pintar, a pintar, a pintar. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta bueno, bárbaro, quedó el guante ahí Seleccionar, deseleccionar y ya está Guante, listo Y lo que es brazo, a ver Para que desactive el ojito este Lo que es brazo, ¿qué color es? Es azul también Ay, me acabo de equivocar, el guante era rojo Chan Habrá sido a propósito o habrá sido Sin querer lo que me pasó ¿Qué dicen ustedes? Me equivoqué, el guante era rojo Che, qué bárbaro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, elijo este color porque este es el que voy a pintar. Agarro mi pincel y en este caso voy a activar este icono de lo que es la eh, que me conserve los píxeles transparentes. Porque si yo pinto ahora y trato de pintar, fíjate, o sea, pintaría como, como todo. sí, Así que voy a volver. En este caso sí voy a activar que me conserve la transparencia y esto me conviene. Porque solamente voy a repintar lo azul ¿sí? Voy a subir la opacidad Total, acá ya no hay problema Necesito el mismo color tu, tu, tu. Si a vos te salió mejor que a mí Buenísimo Ahí está, ahí tengo el mismo rojo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bárbaro, y ahora necesito el azul Bueno, azul, azul, azul, azul azul. Vamos a agarrar también el selector de color Acá, acá tenía un azul medio rojizo no, no me lo toma, bueno, a ver busco un azul más o menos por acá este puede andar, listo y ahora necesito pintar azul, ¿qué necesito pintar azul? el brazo, así que me paro en la capa de brazo y para este caso en vez de crear capas nuevas que se estén pisando entre ellas, más fácil bloqueo los píxeles transparentes y simplemente pinto ahora te muestro lo que quedó para algunos casos esta, algunas herramientas funcionan mejor que otras voy a eliminar a ver, voy a sacar la capa de referencia Spidey. Y te muestro cómo está quedando, ¿ves? Va quedando, fachero, ¿eh? A mí, ¿qué querés que te diga? Para mí, va quedando. Qué sé yo. Bueno, mirá lo que pasa si le saco esta herramienta de canal alfa que se llama... ¡Pau! ¡Qué horrible el hombro! Y esta del guante... ¡Uh, qué horrible el guante! Bueno, ahí está el, la magia de las herramientas. Bueno, eh, ¿qué debería hacer ahora? Y trabajar las sombras, ¿no? cómo trabajaría las sombras y ya que tenemos esta herramienta usémosla así que me paro en esta capa creo una capa nueva y le voy a decir que me active acá eh, que, se, que lo que pinto solamente se vea en las cosas que hay por debajo y acá voy a pintar lo que es sombra. así que voy a poner sombras o mejor mira sombras del brazo ahora sí algo importante guardar sombras del brazo sombras del brazo de vuelta con este pincel voy a pintar con negro voy a bajar la opacidad 10%, 10% 15, 17 por ahí no, no hay problema y voy a empezar a pintar acá, esta zona de acá pinto está muy fuerte la opacidad 10 ahí puede llegar a andar ahí va si querés ponete la imagen de referencia al lado y fíjate, no hay problema yo en este caso no lo voy a hacer bien, ahí va Voy a andar ahí, así. Acá también. Me faltaron detalles, obvio, como los dedos y cosas así. mira a ver ahí. Menos opacidad. Esto ya es la parte en la que yo me cuelgo jugando. mira me acerco un poco. Esta zona de acá tendría como más volumen, más forma, me parece a mí. Entonces necesita más oscuridad. A ver, un poco más... Opacidad, más tamaño, ahí va, acá también, menos tamaño. El tema del tamaño y la opacidad todo el tiempo vas a estar retocándolo y de hecho es así, así que no hay problema. Fíjate, en esta capa estoy tocando, estoy pintando todas las que están por debajo, eso está buenísimo. A ver, aumento el tamaño. Acá había usado una, un pincel con textura, así que después lo puedo usar. Después lo puedo usar también. Ahora acá. A ver. Bueno, listo. Y ahora otra capa que se llame. Luces, luz. Lu. con mayúsculas. Luces, brazo. Otra vez activamos este. Vamos con el color blanco, ahí está, poca opacidad, 5%, tal vez nos pueda ayudar. Fíjate, en la parte de, del brazo que se llama bíceps, que es donde están los típicos músculos. No es que los músculos estén acá, pero es, viste, cuando uno hace músculos así. Ahí va, a ver, menos tamaño, digamos que por acá también. Fíjate, menos opacidad, o sea, wow, la opacidad, 2% opacidad, imagínate eso, ¿no? Ahí, por acá también Luces y sombras Es realmente importante Yo te había dicho en otra clase, medio en broma, medio en serio De que mires las cosas con Por ejemplo, no sé, con una lámpara Pongas un objeto por delante, por detrás Y veas cómo actúa la luz Es bastante importante, está bueno como para Entender cómo funciona eso también Mira, ves, ahí va Y fíjate Ponerle que no me convence la cantidad de iluminación que está esto, de iluminado que está esto, sin embargo pinté con 2%. Bueno, la capa, por ejemplo, eh, luces brazo, le bajo la opacidad de la capa. ¿Ves? Y ahí, ahí sí por ahí me cierra más. Y sombras también, inclusive. Ponerle que ahí, sí, qué sé yo, ahí. Y mira, voy a crear una capa nueva. Por eso yo te dije antes que... El tema de las capas iba a ser como bastante importante saber manejarlo. O sea, esta la arrastras por debajo, por arriba, la llevas, la transformas en capa de pintura, en capa vectorial, en carpeta. El tema de tener que ser como bastante hábil, el Messi de las capas, más o menos, ¿no? <risa> Imagínate ser el Messi de las capas. Bueno, a ver. Eh, vamos a elegir este para intentar hacer la textura. O este, a ver. Este, este creo que era este, el anterior que estábamos usando. Voy a copiar... No, eh, un, tiene un color rojizo como este acordate tecla control tecla control eh, convierto la herramienta del mouse en ese gotero si no venís acá agarras el gotero y lo pinchás. este color sí pasa que con el control es como mucho más rápido Mirá lo que voy a hacer esto te, este consejo te lo dije en el último los últimos minutos de la clase anterior me quedo en esta capa que se va a llamar eh, textura Ahí está la opacidad está al 100 la opacidad, del, o sea, la opacidad de la capa está al 100 Joya, buenísimo acá, bárbaro Y arriba me dice la opacidad del pincel Está al 9, está bien El tamaño está al 90, está bien el tamaño Listo, ya tengo todo configurado Como yo quiero Ahora toco la tecla TAB de mi teclado Para hacer el espacio de trabajo bien grande Y concentrarme en lo que voy a pintar La tecla TAB es la que está al lado de la letra Q ¿sí? la, letra, la tecla tabul, de tabulación tabuladora, no sé cómo le digas eso lo que te hace es que el espacio de trabajo sea bien grande y acá fíjate me concentro en lo que quiero yo como yo ya tengo configurado como quiero bueno, ¿qué me está pasando acá? me faltó terminar de configurar algo ¿qué fue? pero ¿qué? soquete, no configuré esto de que solamente se vea por lo que está por debajo ahora sí, ahí lo configuro ya como, mira la diferencia mira la diferencia sin, sin, activ sin activarse, activándose no acá como se ve, ahora sí toco tabulador, tab y ahora fíjate cómo Con el pincel... Ahora sí... Voy pintando. Creo que está... Bastante fuerte todavía, ¿no? está Para mí está... A mi gusto... 9% no. Lo voy a bajar hasta el 1%. O sea, ¿qué? 2%. ¡Qué locura! 2%. Fíjate porque son... Los detalles. Vos dirás... Che, pero estás pintando como loco. Y no se ve nada. no se ve nada Bueno... Después de 100 pinceladas... Sí, sí se empieza a ver. Y aunque parezca broma... Muchas veces está bueno empezar a, a que el dibujo se vaya re, revelando entre nos, ante nosotros ¿sí? ahí pinto con un poco más de opacidad fíjate ahí está como se empieza a ver, necesito tal vez un poco más, un rojizo más claro como este de acá tecla control, pincho acá ahí está un poco más oscuro voy a tomar este de acá A ver, voy a traer más cantidad de opacidad. 9. A ver, ahí. Ten en cuenta que cada pincel... Cada pincel... Eh, va a requerir que lo configures eh, distinto, ¿no? A ver. Me acerco un poquito acá. Y acordate que si te pasa como está pasando ahora a mí, que pinté una cosa que no quería... Eso lo puedes eliminar de dos formas. Pintando con azul como hacía antes. O ahora que estoy en una capa. mira esto que está acá no me gusta cómo quedó. Entonces fíjate, como yo estoy en una capa independiente, ¿sí? No hace falta que pinte con azul para eliminar eso. Lo que puedo hacer es convertir esto en goma y borrar. O lo que puedo hacer. Ahí, la, ahí recuperé la herramienta. Siempre tratar de recuperar la herramienta como estaba antes. O lo que puedo hacer es hacer una selección con, con esto. Selección manualzada rápidamente Que esto te dije que era útil para pintar Y esto lo borras, suprimir en el teclado ¿entendés? Entonces ya estamos Combinando herramientas, fíjate qué importante Suprimir en el teclado, bueno borré un pedazo De ahí, no, control Z Ahí está, o la flecha de acá Para volver, bien No, a ver Este pedazo así Lo selecciono, suprimir Lo borré Ya está, y ahora Pincel ahí, sigo pintando Toco tabulador. Ahí. Rock. Esto ya es terapia, chicos. Terapia, terapia, terapia. pim, pim, pim, pim, pim, pim. Sí, pero siempre depende el... Tu, tu, tu, tu, tu Ahí está. Siempre depende el resultado que quieras buscar. Fíjate, ahí le di 100% bien puro. Mira cómo estoy pisando el color anterior. No me gusta cómo está quedando. Pinto con este... Más oscuro. Bajo la opacidad. Y es encontrar el punto. ¿sí? Es como... No sé. Cocinar. Es una mezcla entre la receta, el corazón y dejarse llevar. Bajamos la opacidad. Subimos el tamaño. A mí me gusta pintar con la pantalla así bien grande. Fíjate que... Queda bueno con ese color negro. Con ese color rojo digo. Pero podría, podría pintar con un negro. Para que cambie el color acá. Un negro. Ahí. Total. Sería una especie de textura de sombra. no Fíjate. No, ahí podría llegar a andar. Total. Se mezcla. Me queda muy oscuro. Voy a bajar la opacidad más. 2%. Vuelvo hacia atrás, no me gustó cómo quedó. Toco la tecla tabulador Tab recién también. Pinto un poco acá apenas para darle esa sensación de textura, fíjate. Que apenas, apenas se nota, es casi imperceptible, pero está ahí. Y la verdad es que hace la diferencia, fíjate. A ver. Wow, a mí, ¿qué crees que te diga? Y un trabajo de pintura lleva un rato, ¿eh? Bueno, eh, fíjate, vamos a ver entonces qué tenemos hasta acá. Y hasta acá lo vamos a dejar. Yo lo voy a completar todo. Este, ¿Cuánto vamos? Ah, tenemos tiempo, bueno. Voy a completar todo el dibujo ahora un poco más rápido, ¿sí? Pero quiero que veas lo que hice. Fíjate, en la capa que es contenido brazo, mira, ahí la elimino. En la capa contenido brazo tengo textura. Fíjate, me acerco para que esto lo corra un poquito ahí. Así se ve mejor. Textura, mira, lo saco mira cómo se nota luces del brazo mira lo saco mira lo que pasa sombras del brazo lo saco mira lo que pasa guante mira hombro y el brazo <risa> o sea no sé ¿eh? brazo sí bien hombro que todo mira tiene estos iconos activos obviamente guante y acordate todo esto lo hicimos con la herramienta de selección trazamos la selección eh, con, mira a ver, vamos a recordar eh, esta que está acá o sea, selección pero con forma eh, brasier que es como, como, como la pluma, como trazando con la pluma, ese es como el efecto de esto que está bárbaro porque te permite hacer el estilo de selección que vos quieras podríamos tranquilamente, que es lo que voy a hacer ahora a continuación Crear una forma vectorial, pintar el relleno, convertir la pintura. Eso también está bueno y se puede. Pero ya te dije, depende cuán canchero estés, como para poder ver qué herramienta te conviene usar. Yo ahora me la jugué y lo que hice fue usar una selección para después rellenar el brazo, como hice ahí, hice ahí con gris, y después lo fui mejorando. Pero si no también, la opción de crear la forma vectorial primero y después continuar pintándola, esa está bien. Ahora lo voy a hacer también, vas a ver. Pero fíjate que, vuelvo y te repito, mira. Acordate, el brazo lo hice con esta herramienta de acá, de la no este, este de la curva vecera. Acordate que hice así, hice toda la, la selección y lo terminé y lo rellené con cuál, con el balde de pintura, ¿sí? con el bote de pintura lo rellené con gris y después me acordé que era verde. Bueno, no importa. Por eso ahí se ve medio gris, medio verde. Eh, perdón, gris y azul. Ya no sé ni qué miro. <risa> bueno, hombro. Hombro lo que hice fue trabajar con este tipo de capa. Fíjate que solamente se vea donde está abajo. Que se pinte acá. Bien. Guante, lo mismo. También trabajé de vuelta. Trabajé siempre marcando el área en la que yo quiero. Por eso las herramientas de selección son tan importantes. O sea, las cosas acá no están por casualidad. Combinándolas bien, es como hacer como una fórmula mágica, ¿no? Guante. Sombras del brazo, lo mismo. ¿Sí? Acá pintamos con esta opción. Fíjate cómo quedó, cómo es realmente la pintura de la sombra del brazo me recontra fui, pero gracias a este recorte me permite que quede bien. Mirá cómo cambia con sombra de sin sombra. Y los luz, las luces lo mismo, ahí activo la capa. si ¿Sí? Saco este, este esta imagen, bueno, apenas se ve, pero pero está ahí el trabajo el trabajo hecho. Y acordate que también cambié la opacidad de la capa, está está sombras del brazo está al 80%. Podría ver si la subo, la bajo habría que ver cuál es el punto luces del brazo lo mismo 70 y pico por ciento 80 y pico por ciento esto buscar hasta que vos diga bueno ahí queda bien textura ¿sí? con el pincel de textura fíjate esto qué loco cómo cambia y te, te vuelvo a recomendar la película eh, de, de spider-man la que está miles morales como el nuevo miles o el nuevo spider-man mira cómo cambia acá con textura el color la imagen la verdad eh, el color la imagen la textura Comunica un montón, así que a tener en cuenta y todo está dentro de esta carpeta. ¿Sí? Así que fíjate, tenerlo en cuenta. Tenemos la carpeta de cabeza de Spidey y contenido del brazo. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo. Que de hecho, acá no usamos la herramienta que usamos recién. Porque vamos incrementando mientras vamos viendo. Bueno, genial. Ahora eh, voy a dibujar el cuerpo. Pero lo voy a hacer como complemento de la clase. ¿sí? Hasta acá la clase es donde termina. El resto es practicar vos por tu cuenta. Yo, sin embargo, voy a continuar. No hace falta que veas esta parte, pero si me quieres acompañar, sos bienvenido totalmente. Bienvenido, bienvenida, están todo, toda la familia. Llama al perro, al gato, que vengan a ver. Total. Esto es, por, por lo menos para el, para el que dibuja es divertido. <ríe> bueno, a ver, activo la capa Spidey y vamos a ver lo que tenemos. Bueno, contenido del brazo lo voy a bloquear. Porque estas cosas son cosas que ya quedan. Listo, vengo acá. Y voy a trabajar ahora con una capa vectorial. Solamente por el hecho de cambiar. Capa vectorial. Como, voy, como la forma del cuerpo, del resto del cuerpo, es bastante compleja. Me aseguro de trabajar con esta. Así que, capa vectorial. Acá le voy a poner nombre... Cuerpo le voy a poner, y voy a elegir esta curva de decir, y voy a pinchar, pero fíjate que me está pasando lo que te dije que me pasaba antes, escape. Voy a ir a ver, voy a ir a ajustar y le voy a sacar estos dos, porque la verdad que me molesta muchísimo que me diga dónde tengo que colocar las cosas. Ahora sí, clic ahí, clic, acá, clic y arrastro, acá voy combinando, clic clic, clic y arrastro para moverme fíjate lo que hago, tengo un zoom muy muy metido en la imagen así que toco la barra espaciadora y la herramienta se me convierte automáticamente en la manito si, ¿Sí? no me deja seguir pintando sino que es la mano que me dice, ¿dónde quieres ir? Y yo le digo acá entonces está buenísimo, se combinan las herramientas, clic y arrastro no me meto con la forma del pie, esto ya es dibujo interno, solamente quiero la forma general, clic acá Mirá que acá me quedó una curva. lo voy a tener que arreglar después. Esta parte quedó oculta. Así que no hay problema. Clic acá. Clic acá. Clic. Clic. Podría contarles un chiste, ¿no? Pero estoy tan concentrado. Cuando hago estas cosas me concentro tanto que... Hay veces que me quedo callado. Perdón. Clic. Siempre con la barra espaciadora. La barra espaciadora es tu mejor amiga. Te lo juro. Eso sí que... Bueno. Bueno, no. No, no es un chiste. <risa> Clic. Como la cabeza está tapando el resto del cuerpo no hay problema, acá voy a ir hasta, bueno voy a hacer como un clic por acá ponele la mano la, mano la voy a hacer ahora, Sí, clic clic y arrastro, clic y arrastro un poco por ahí más o menos, clic, clic me acerco con la ruedita del mouse fíjate que estoy tengo un zoom demasiado cerca y no importa porque con la ruedita del mouse puedo entrar y salir y además con la barra espaciadora Me puedo mover Y continuar con mi, mi selección Que más que mi selección es Mi dibujo vectorial Acordate que dibujo vectorial Significa solamente dibujo de líneas Y acá cierro la forma donde la empecé Clic Listo Pero qué macana me he mandado Fíjate, no me di cuenta que estaba Había dejado que pincel, este ¡Fua! Pero qué soquetón no hay problema. Eso es lo que tiene lo bueno de la herramienta vectorial. Mira, vamos a elegir la herramienta esta de flechita. Agarro justamente todo esto negro que hicimos. Y le voy a decir acá, línea. 172 píxeles. No, no, no, no. 20, a ver 20. Ahí sí, mira, con 20 queda bueno. ¿eh? Queda fachero. ¿eh? Mira, acá abajo esta línea se me fue. La voy a arreglar ahora con esta herramienta. Acordate. Esta puedo arreglar los nodos. Esto la agarro acá. Este es el problema. Ahí está. Si te gusta con el grosor, el borde, déjalo. Yo no lo voy a dejar con el grosor, pero si querés, déjalo, no hay problema. Eh, agarro la herramienta acá de flechita, así se me activan estas herramientas. Como te dije, el color del, del trazado, mira, para qué saco. Vamos a sacar Spidey, acá está. Mira cómo está quedando, está bueno. Eh, el trazado, si querés, déjalo. Si no querés, no. Yo en mi caso no lo voy a dejar porque ya venías trabajando sin trazado. Sí, así que por lo pronto lo voy a sacar. Lo elimino acá el trazado, pero sí le voy a poner un relleno. ¿Qué relleno? Lo voy a dejar como un gris. Lo voy a dejar un gris porque en general siempre se trabajan con grises o colores neutros para después ir pintando los colores encima. Listo. Ahí tenemos eh, el cuerpo. Eh, bueno, no voy a arreglar. A ver. Vamos a ver el original allá atrás Bien, podría arreglar algunas zonas como este borde de acá A ver, la espalda por ejemplo acá Que sea como más curvada Acá lo convierto en curva Está una curva, a ver Un poco más curvadito Las piernas también, sin necesitar algunos detalles Pero en, en líneas generales considero que está bien el dibujo Vamos a dejarlo así eh, listo. Así que ya está, ya saben. Clic derecho. Convertir a capa de pintura. Y ahora sí podemos pintarlo tranquilamente. Pero vamos a hacer una cosa. A ver qué color... Creo que sería, mira, en, en general sería un color azul, me parece a mí, el cuerpo. Después tienes las botas y los guantes que son rojos. Así que voy a eh, pintarlo con un color base azul. Así que voy a agarrar el selector de color acá. Pincho este color azul, que es prácticamente este color. Y voy a rellenar todo de un color azul. Acuérdense, esto lo puedo hacer con el pincel, pero tardaría un ratito. O directamente, como todo el color es gris, es, es importante que para usar el bote de pintura el color que vayas a rellenar sea uniforme, sea el mismo. Acá el color es gris, todo igual. Así que si hago clic, lo pinta. Si fueran diferentes colores, eh, se complicaría pintarlo. Así que, eh, nada, como está, está bien. El balde de pintura, toco acá. Y ahí se pintó azul genial, ahora lo que debería hacer es eh, voy a desactivar no, primero lo que voy a hacer es con, crear un, una carpeta Clic derecho agrupar, agrupar rápidamente acá ya tengo vamos a decirle que esto es el cuerpo de Spidey Spi me sale ahora cualquiera, Spa. Spi no, nada que ver Spidey Spidey eh, listo y ahora en Cuerpo, bien, voy a crear una capa nueva que se va a llamar Guantes. Guantes. Y ahora le saco el ojito a la, carpa, a la capa de Cuerpo de Spidey para ver lo que está atrás. A ver, y voy a usar la herramienta de selección con esto de Bezier para decir, bueno, voy a elegir esta parte de acá, hasta acá más o menos... El resto no me importa porque total voy a trabajar con la otra herramienta. Ahí está. Una selección. Fíjate qué horrible selección. Bueno, activo acá la carpetita esta. Y en capa acá de guantes. Eh, guantes y botas. ¿no? Guantes y botas. Ahí está, ahora sí. Eh, pinto de color rojo. Así que agarro el pincel. Ah, primero tengo que pinchar el color que quiero de referencia. Un rojo así, ponelo un rojo así. sí. Ahora sí, pincel. Agarro mi pincel de siempre. Acá está. En este caso lo voy a llevar bien La opacidad grande, total Lo importante acá es Rellenar de color Y vos dirás, che, pero estás pintando todo lo demás Sí, tenés razón Pero vamos a decirle a Grita que nos haga la magia Con este botón que me olvidé de tocar <risa> Bueno, cosas que pasan Este botón, acordate, este botón Le decimos que, lo, que, que Que se vea solo en lo que está abajo Toco acá, y ahí se metió ¡Tatán! Buenísimo Algo que no hice, guardarlo, ahí lo guardé Perfecto. El que está allá atrás. Atrás. Bien. Guantes y botas. Otra vez. A ver. Esta selección la tengo que deseleccionar. Selección, deseleccionar. Si no, me meto en problemas. Me falta el pie de acá. Vamos a hacer lo mismo. Agarro la herramienta de selección. Deshabilito el ojito de acá. O lo mismo podría ser con el de acá. Cualquiera de los dos es lo mismo. Lo voy a hacer con este. Y voy a hacer mi selección. Esta. Parte por fuera no importa mucho. A ver, barra espaciadora, me muevo. Pero esta parte de acá sí importa. Acá, acá y acá. Ahora sí. Activo la carpeta para poder pintar acá. Con mi pincel. Pinto. Ya está activo esto. Ojo, mirá. Para ver. mira lo que estaba haciendo. Hugo, qué desastre. Pero gracias a esto, parecemos cracks. Somos, somos cracks. Listo. A ver que tenemos el cinturón. Me acerco vamos a elegir la misma herramienta, acá vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos igualmente como el brazo está por encima nos va a ayudar así que mejor todavía pinto por acá, ahí listo, activo acá para poder activar las capas y esta la voy a pintar de vuelta con el pincel ahí está, quedó eh, ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? a ver desactivo la capa tenemos el símbolo de la araña allá atrás. Está un poco raro. Va, difícil. Esta selección la tengo que deseleccionar. Ahí está. Vamos de vuelta. Esta herramienta. Fíjate que siempre la capa está por encima. La capa, la cabeza está por encima de todo, así que... Y el brazo también, así que no hay problema que me pase. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Por acá. Eh, a ver ahí. Ahí trato de seguir lo mejor que puedo esta parte de acá. Ahí está. Activo acá. Vamos a pintar. Ah, me podría haber pasado un poquito más. Qué lástima. A ver. Vamos a... Vamos a hacer otra cosa. A ver, vamos a... A tratar de usar lo que está allá atrás también. Voy a activar acá. Bien. En este caso, voy a deseleccionar... Y voy a usar esta azul que tengo pintada yo Porque mi dibujo llega más lejos A ver Ya para esta altura yo calculo que El concepto lo captaron El resto de acá es solamente Pintar ustedes Acá este dibujo lo pinto para mí Ahora sí, pinto ese pedacito que me faltaba Ya está Bueno, va quedando, ¿eh? Fachero, fachero, fachero Listo, eh, ¿Qué me queda? A ver, saco, esta saco este ojito Estas patitas Bueno Vamos a usar algunas herramientas adicionales Primero guardo el archivo No sea cosa que lo pierda No, no, no Me vuelvo chango sino... Bueno eh, Agarro esta herramienta Primero voy con este Si querés usar para esto la herramienta vectorial No está mal también Porque fíjate que Con la vectorial la podés arreglar todo el tiempo Ahí está Ahí hice una hay una forma de hacer esto más rápido pero no te quiero confundir pero como esta parte del curso ya es más como yo pintando la voy a hacer y si la querés tomar para usar ahora o después por lo menos sabes que existe bueno fíjate que hice una selección que es este pedacito de lo que es la patita de araña de lo que tiene atrás pintado en la espalda y hay otras patitas por acá si yo trato de pintar esta también porque digo bueno tengo esta selección hecha Quiero hacer esta selección y esta y esta para pintar todo de una vez rápido. Buenísimo. Así que voy a hacer ahora esta selección. Venís haciendo la selección, haciendo la selección, terminas la selección. Epa, y la otra la perdiste. Bueno, para que no te pase eso, para que saco acá, para que no te pase eso, tenés que. Fíjate que tengo la herramienta de selección activa. Nuestra herramienta de opciones de la herramienta, acá abajo, nos indica. ¿Cómo queremos que sea nuestra selección? ¿Única o combinable? Yo lo que le digo es que se combine. Esta que está acá nos va a servir. Siempre está puesta esta. Con esta que está acá, sumas selecciones. Mira cómo. Voy a hacer esta selección. Ahí tengo una. Y esto ya está apretado, está activo. Quiere decir que cuando hago otra selección. Esto va a quedar tapado ahí atrás, si no importa. Me la va a respetar. ¿Ves? Ahí tengo dos. Gracias a esto. Vengo acá. Entonces, en vez de hacer una, pintar, hacer otra, pintar, estar tres días con eso, con esto es más rápido. Y me quedaría este que está acá atrás. Vengo acá, hago la selección y ahí está. Voy a activar el ojito de la carpeta. Y fíjate que acá, mira, me acaba de pasar lo mismo. Pero qué chango. Bueno, me queda. Tengo que seleccionar parte de allá. Bueno. Eh, tengo, tengo como varias, varias opciones. Primero voy a pintar lo que tengo. ¿sí? Vamos a aprovechar. Y vamos a pintar lo que tengo. Voy a agarrar la herramienta pincel. Tengo el rojo activo. Sí, tengo el rojo activo. Voy a pintar acá. Pinto acá. Pinto, pinto, pinto, pinto, pinto. Bárbaro. Deseleccionar. Y esto en realidad. ¿Para que agarro esta herramienta de vuelta? Ahí está. Esto en realidad debería llegar más para allá. A ver. Agarro acá. Ahí. Ahí Por ahí Ahí Y ahí Ahora sí Guantes y botas Ahí te voy a pintar Un poco más chico el tamaño Que no veo nada Ahí Tu tu tu tu tu Buenísimo Seleccionar Deseleccionar Ahí me quedó medio raro Y no me gusta Mirá lo que voy a hacer Voy a agarrar la herramienta Esta La poligonal Y le digo que Este pedazo de acá Así De acá a acá Me lo borre O sea que Selecciono este pedazo de ahí Y borro con suprimir Fíjate qué importantes son las herramientas de selección. Delimitan tu espacio de trabajo, tanto para pintar, para borrar, lo que quieras. ¿Sí? Listo. Seleccionar, deseleccionar. Bárbaro. Vamos a guardar. No sea cosa que... Y el guante, mira. El guante en realidad es todo rojo, ¿no? A ver si digo mal. Es todo rojo, sí. Así que directamente... Agarro el pincel y pinto, ¿no? Total, es lo único que hay. Pincel.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 que yo decidí no hacerlas. Fíjate. Bueno. Ese, este es mi dibujo. Lo que puedo hacer ahora es... Una capa nueva acá adentro. Y empezar a trabajar de vuelta, chicos. Luces y sombras. Luces. Y otra también acá. Ah, le activo esto por las dudas. Le activo otro por acá. Que sea... Sombras, sombras. Ahí está. Listo. Ponele que con sombras. Eh, sombras voy a elegir este pincel. Más grande. Menos opacidad. Con el cuentagotas este botero le voy a decir que me elija un, un oscuro así. Y debería pintar... Acá los guantes, los, las botas solamente. Bueno, acá me pasan... A ver... Bien, sí, sí, sí, sí, sí. Voy a achicar un poco el tamaño. Rock, ahí. Ahí está. Ah, no tengo activo esto. Me, me avisó, ¿qué pasó? <risa> chico, no me avisaron. Bueno, ahí pinto un poco las botas también. Acá pinto la parte de las piernas. Y bueno, ya esto es dejarse llevar. ¿Qué les puedo decir? No sé. Eh, debería hacerle la textura para que quede bueno también, ya que yo vengo trabajando con textura, no sé ustedes si decidieron trabajar con texturas o no. Acá, esa parte... Va a estar bien oscura, así que ver más ahí. Eh, con textura queda bueno. Me gusta. Ah, voy a sacar con tab. Ahí está. Puedo ver bien. ¿Quieren saber otro truco? Yo se los digo. Si lo quieren usar, lo usan. Y si no lo quieren usar, no lo usen. A ver, eh, está oscuro de Ahí. Eh, negro, estoy. A ver, estoy con negro. Ahí está. Opacidad en 15. Genial. Bueno, estoy pintando con este pincel. Ahí un poco la espalda. Un poco acá. Fíjense. En vez de volver acá y cambiar el tamaño del pincel. Lo que pueden hacer. Si están así en pantalla completa. Con la tecla Shift apretada. Y el clic del mouse. Hacia la izquierda o hacia la derecha. Agrandan o achican el pincel entonces está bueno a ver ahí tu, tu, tu, tu. acá también esta es la parte de la planta del pie así que sería como así yo no le hice las líneas de lo que sería el trazado del dibujo ustedes lo pueden hacer si quieren ¿sí? yo decidí hacerlo más bien como si fuese eh, con volumen así bueno, dejámoslo así Tiene mucho oscuro ahí, no me gusta cómo queda Esta parte sí un poco más oscura Esta parte la voy a borrar Así que Convierto esta herramienta en goma de borrar acá arriba Y borro esto Y ahí me gusta más cómo queda Sí señor Bueno, vamos con las luces Luces, cámara, acción Pongo las luces acá, que en realidad es un color blanco. Ahí, eh, opacidad muchísimo menos. Acordate que. Esto no sé por qué. A ver, se ve enseguida. Enseguida. A ver, ahí pongo eh, pantalla completa. Total, el pincel es el que quiero. La opacidad es la que quiero. Yo te dije cómo agrandar el pincel. Acordate con la tecla Shift y apretando el clic a la izquierda o a la derecha. O sea, mantenés el Shift y haces clic hacia la izquierda o derecha. Agranda o achica. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Bueno, ahí va A ver, un poquito más de opacidad Ahí, 5 Bueno, ahí va Me olvidé del guante, ¿no? Sí, me olvidé del guante Y de la espalda también bueno, ya acá después te puedes poner en fino pensando, a ver, si la dirección de la luz viene del costado, entonces las sombras tendrían que venir del costado. Esas cosas son importantes, pero ya son más como avanzadas. Acá lo que importa es empezar a dibujar, empezar a sacarse el miedo, saber que se puede dibujar. No hace falta una tableta digital, o si la tenés, buenísimo, Están tan bárbara. Yo tengo una, me encanta, eh, me divierte muchísimo, pero tampoco es... Eh, Requisito único para poder pintar Fíjate que acá estoy pintando con el mouse Y es totalmente válido ¿sí? Ahí chico el pincel Ahí está eh, Lo importante es que vamos a contar con herramientas Para poder hacerlo tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Bueno, vamos a dejarlo así Buenísimo eh, Y podría tener ahora Una que se llame texturas ¿no? Total text eh, texturas. Genial. Textura ¿Cuál era? Eh, no me acuerdo. Creo que era esta. Me parece que era esta. Sí. ¿Con qué color? Eh, con color, color, color, color. Cualquier color. No, con un color así medio rojizo por acá. ¿ver? Este voy a tomar. Medio oscurito. Elijo el pincel. Opacidad en 6. Y voy a pintar en la bota esta primero. ¿ver? Uh, no active esto, chicos, pero ¿por qué no me avisan? Ahí va. Ahí va. Vamos a ir un poquito más. Si no se ve es porque por ahí le falta, no sé, más oscuridad o cambiar la opacidad. Solo las botas estoy pintando ahora. Más opacidad, que se vea. Más oscuridad. Ahí va. Para esto, más chiquitito. Uh, tan chiquitito no. A ver, ahí. No, tan grande no. 50, 56, menos. 30 y pico, y ahí puede llegar a andarse. Menos opacidad. 16. ¿Vieron? Eso es todo el tiempo así. Es todo el tiempo así. Todo el tiempo cambiando, cambiando, cambiando. Tu, tu, tu, tu, tu. Bueno, listo. Lo voy a dejar hasta ahí. Eh voy a elegir un azul, también podría elegir con un negro directamente, pasarle como una especie de textura en general ¿no? y que se vaya aplicando a todo, uh, se me recontra fue a ver ahí, ahí puede andar, vamos a ver menos opacidad opacidad 5 bueno, ponele a ver ahí sí, sí, puede ser, puede ser si no me gusta, la convierto en goma acá Y borro esto Con más opacidad, con más opacidad Ahí, la borra más fuerte Saco la goma, bajo la opacidad de vuelta Y sigo pintando con negro como estaba antes Bueno, va Acá también Podría crear varias capas Podría crear varias capas eh, y concentrarme en zonas sí, zonas no, diferentes colores. Mientras más capas tenga tu documento, más detalle y más posibilidad de calidad va a tener. ¿sí? Entonces, eso es algo como a tener en cuenta. Mira acá, este bracito. Vamos a pintarlo todo así. Y ahora con blanco, al revés. Con blanco. Ahora con blanco. Queda bueno, queda bueno, queda bueno. No queda ideal, no queda como para una película de Disney, chicos, pero bueno. Queda, o sea, para imprimirlo en mi casa y tenerlo o usarlo para algo, queda. ¿Lo puedo ir corrigiendo? Lo puedo seguir corrigiendo. Pero bueno. Con negro. Ahora ahí. Bueno, ahí va. El color no termina nunca tan, Lo voy a dejar hasta ahí. Miren. Quedó chulo, ¿eh? Quedó bueno. Se los voy a mandar para que lo puedan ver. Espero que me superen. Si me superan, que es mi idea, mi tarea está cumplida. Y es la idea. ¿Sí? Bueno, tranquilamente yo podría haber hecho el fondo que está allá atrás, el pisito que de hecho es lo ideal. Además, mirá, la telaraña esa. O o mirá, eh, o la textura si sí, yo podría haber hecho esa línea de ahí que tranquilamente ya sabes cómo hacer esa línea te lo voy a mostrar solamente por el hecho de, de mostrarte para que activo todo que hice macana desactive todo ahí está, toqué la tecla alt y clic con alt y clic solamente le decía que te muestre esa capa y lo demás no bueno eh eso. Esto lo colapso, me pongo acá, hago una capa nueva. Esto le voy a sacar a los ojitos si no molesta momentáneamente. En esta capa le digo línea, si en el caso es que quieras hacer la línea. Mira cómo le haría yo esta línea. Fíjate, primero me elijo un pincel, por ejemplo, este que está acá, está muy grande, vamos a checarlo, a ver si sí, ahí puede andar. 6 píxeles. Eh, cuál, cual cual cual cual, esta. Pongo acá toco acá toco acá toco acá y arrastro ahí toco enter tenía el color negro seleccionado antes eh, y fíjate, ahí quedó para que pongo acá arriba de todo por ahí ahí está, mira, activo las otras capas fíjate, ¿ves? esto lo pinté con eh, la herramienta de recién para que desactivo acá recién este, el bracito ahí está, ahora sí y lo hago de vuelta. Agarro esta de pintar. Clic acá. Clic acá. Con esto podría pintar los detalles. O esta. Eh, líneas. Esto es pintura. Si, ¿sí? si no, lo mismo podría hacerlo. mira con una vectorial. Con una vectorial hago exactamente lo mismo. Que de hecho, para esto sería lo mejor. Porque podría arreglarlo la vez que quisiera. Digamos que esta línea de ahí. Toco enter. Ahí se hizo la línea. La diferencia entre esta línea que es, Esta es línea Línea de dibujo Y esta upa, Y esta es una línea Vectorial ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Y que la vectorial la podemos reeditar Las veces que queremos Fíjate ahí la agarro Y le digo 7 píxeles es mucho Menos 4 Fíjate ¿eh? ahí suma mucho más eh, el color, la forma Acordate, esto siempre, ya lo sabes No está de más decirlo La forma, corregirla Ahí Y así podría ser toda la textura Ya recuperé todo, ¿ves? Ahí podría ser toda la textura Si quisiera A mí me gustó así Si no ahí <ríe> Pero bueno, esto ya, de vuelta Es a gusto, ¿sí? Está bueno, está bueno Y es una base Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá, se nos fue recontra el tiempo, perdón, perdón, perdón. Igual cuando iba como por el minuto 40 la clase había terminado, ¿eh? esto ya es hora libre, hora extra. Es el profe que se cuelga ahí, pum, pum, pum, pum, pum. <risa> bueno, como siempre, el dibujo se puede continuar, cada vez que le metas más cosas va a quedar bien. Pero acá la idea es que fuimos terminando el dibujo que fuimos haciendo la otra clase, con las, eh, con las mismas herramientas y algunas nuevas, como fue esta carpeta lo que es el tema del grupo, después el resto fue pintar realmente es eso eh, y nada, yo creo que ya a partir de acá tenés las herramientas básicas esenciales para poder dibujar tus propios dibujos, ya sabes cómo traer una imagen, redibujarla pintarla, sí, siempre lo importante es crear una forma base para después ahí empezar a pintar así que bueno, ahora amigos, a pintar a divertirse y a ver de lo que son capaces ahora los quiero ver yo a ustedes así que mi sensor ar arácnido mi sensor arácnido dice que me calle y corte la clase así que bueno, nada, lo dejo hasta acá espero que les haya les haya llegado la información de cómo usar estas herramientas véanlo las veces que sea necesario pero ya les digo, úsenlo a la par de lo que yo lo hago así, le tienen ese momento, ajá, de entender la herramienta simplemente son herramientas el resto es uso hasta encontrar tu estilo y tu forma amigos nos vemos la próxima y nada, que la fuerza los acompañe. Chau.